Leo, Rain Rover. Fuertes, seguros de sí mismos y admirados por todas aquellas personas que los rodean. Así son los Leo, muy perseverantes con lo, que, con lo que quieren conseguir. El Rain Rover es sin duda el coche perfecto para los Leo. Como ellos, es fuerte, potente, pero a la vez refinado y arrasa por donde pasa.